Ya, yeah, hey ya, yeah, ay. Hey. El aire está abajo Wow, wow Sigo volando Wow, wow Sigo enrolando Wow, wow Sigo buscando, buscando más Donde nunca voy allá a llegar No me molesta nada Enrolo para vale olvidar les digo goodbye en la tierra, me voy a otro lugar Estoy muy arriba, ellos muy abajo Yo sigo volando, yo no tomo los atajos, ey Sigo buscando, quemo y me relajo hay nada más, nada más Yo no puedo ni explicar, explicar iba me olvidado de la realidad, nena Tú no estás, tú no estás No me molesta, nada, na. Algún día voy a estar Algún día voy a llegar Energía cómica, Ay, ay, ay, hay mucho más Miro la estrella, ay, ay, ay No puedo pensar, mucho más Energía cómica, Nena, tú ya no estás No me molesta, nada. Quemo, me quedo relajado en mi pieza. Mucho humo en mi paladar, en mi pieza. No puedo ver nada. Ay, ay, ay. Abro la ventana, se llegan a bolas. Los pajaritos que están cantando, cantando su rola. Mientras tanto, yo buscando más. Llego, llego, llego. No puedo ba bajar. Llego hasta ripa. Quiero yo palpar. miro hacia abajo, quiero aterrizar. Qué más atipa. Prendo un puchito para mis palatares, Como que me elevo, luego me baja. Cuando me baja, no me gusta nada. Pero cuando me elevo, me elevo, despego. Hey, les digo que vayan a la tierra. Ey, enrolo, lo prendo. A estos giles yo, yo lo sorprendo. Hey, sigo buscando un lugar. Yo no lo quiero apagar Negros, no pasen la línea, no pisen mi línea. Les va a doler, les va a molestar. La cara en el piso les va a quedar. Yo sigo volando sin explicar. Cuando me intenten tocar, su puño van a pasar. Mi cara atrás va a estar riéndome. No más que puedo decir y explicar. Ya me comí la pita, un manjar. ¡Ay, ay, ay!